Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá en mi canal de YouTube. Bueno chicos, hoy tenemos noticias sobre lo que tiene que ver con este BZ55 que vendrá en la 1.13.1, supuestamente con la nueva rama de pesados checos, eh, lobacos o checos o como quieran decirle, pero básicamente va a estar saliendo para, para esa actualización. Antes, quiero mostrarle un pequeño fragmento de 15 segundos. Que se van a reír bastante, porque estuve jugando en mi canal secundario un juego que está muy bueno, que se llama Song of Horror Y la verdad que lo que me cagué no tiene nombre, bro, mirá Mirá, se, se hay como algo negro ahí, ¿viste? O sea... Este soy yo, grabando mi otro, en mi otro canal, que subimos de todo, subimos cosas de terror, de todo un poco, mirá, mirá es muy bueno Mirá ¿Eh? La cara de susto que pongo, boludo Bueno, chabón, básicamente eso quería mostrarles eh, Nada, tiene que ver justamente con Con eso que quería mostrarles del tema del canal Del otro canal que tengo y que, que está muy bueno También van a ver cosas como eso Y otras cuestiones más que están muy buenas Se van a quedar de la risa Así que les dejo abajo en la descripción El link de el, del canal para que se suscriban Y dejen likeitos ahí y todo eh, Después, otra cosa, bueno ya, metiéndonos de lleno en lo que tiene que ver con este nivel 10, bien, este sería el tope de línea de los pesados eh, checos, los vacos. Eh, se llama BZ55, como dijimos, y tenemos aquí las nuevas eh, noticias con respecto a él. ¿Por qué nuevas noticias? Que Es una redundancia, porque las noticias son nuevas. Pero el tema es que han modificado algunos parámetros, bien. Han modificado algunos parámetros como lo que tiene que ver con el tiempo de apuntamiento, la recarga, eh, bueno, otras cosas, ya lo vemos. Directamente vamos a meternos en los eh, datos de este vehículo. Podemos decir entonces que tiene un cañón de 130 milímetros, bien, un cañón de 130, eh, BZ54 sería el modelo. Tiempo de apuntamiento ha cambiado de 2.68 a 2.49, o sea, lo han Bufiado un poco, han visto que tal vez estaba un poco, un poco demasiado lento en ese cierre de retícula Lo ha bajado un poquito La dispersión a 100 metros ha cambiado 0.38 a 0.36 Es que realmente era mucho, 0.38 Tampoco es tanto, ¿no? hay pesados, pensá que tienen 0.40 y demás Pero en Tier 10 eh, hay pesados que están bastante mejor que eso pero está bien, 0.38 estaba bien igual, 0.36 queda bastante bien, 2.49, 0.36 quedaría. Eh, el tiempo de apuntar ha cambiado eh, de 2.97 a 2.78, ¿ok? De 2.97 a 2.78. La tasa de fuego cambió de 4.53 a 4.62, un chiquitín más. Eh, el tiempo de carga del proyectil pasó de proyectil a proyectil, cambió de 2.5 a 2. Mm, está bien. Y el DPM 2.221 a 2.264. Bueno, a ver, vamos a ver, entonces... Um, tenemos el... Bueno, este sería el, el BZ-54 y acá tenemos el, el otro cañón, ¿bien? Bueno, entonces, vamos primero por el primero, ¿no? Porque si no vamos a hacer un, un lío bárbaro. Decimos entonces que tenemos un... El primer cañón, el BZ-54... Eh, pega 490, penetra 260 con munición estándar, munición premium 306. Después tenemos eh, el tiempo de recarga es de 11,99 para pegar 490. L a ver, los que nos interesa, depresión menos 8 hacia abajo, depresión obviamente 15, ángulo de elevación, tiempo de apuntamiento 2,49. Dijimos que se había reducido un poco. La dispersión es de 0,36, el DPM 2004,53. Puntos de vida, 2100 para este Tier 10. Pesado checoslovaco. Lo que tiene que ver con el chasis, ¿bien? 115 de frontal, va a ser de papel. Te va a entrar todo, bro. 115 es el, el, el... Pensá que un Tiger de Tier 7 tiene 100. O sea, tiene 115 de Tier 10. O sea, te las van a clavar todas. 90 lateral, 85 trasero. O sea, te va a entrar todo por todos lados. Armadura de torreta. Bueno, acá como siempre lo, lo, los tanques pesados torretean duro. 300 de frontal Que depende de la forma que íbamos a verla A ver, vamos a ver bien la forma de la torreta Y a los costaditos Puede ser que se te clave Con... Sí. Te va a doler, te va a doler 300 de frontal, 150 de lateral 90 tras 0 Potencia de motor 15 con 48 La específica 50 hacia adelante 15 hacia atrás eh, Velocidad de giro 31 con 29 Ocultación no importa Rango de visión 390 Dispersión en movimiento de 0.16 eh, Bueno, bien Resistencia al terreno duro 1.10, 1.20 Bueno, pero eso no, no, no lo tienen tan claro tampoco Así que bueno, vamos a ver el otro cañón Bien, el que nos el que nos podría también interesar eh, para utilizar Tiene un daño de 490 Obviamente penetra lo mismo eh, 260-306 Exactamente igual bueno, el tiempo de recarga es de 23,98 O sea, 24 segundos Para disparar dos proyectiles Y dos segundos cada proyectil Bien, o sea, entre proyectil y proyectil disparas, Pum, dos segundos, pum, otro Y en 23,98 Estarías recargando la eh, salva Completa, ¿no? Por decirlo así, el, el, el cargador um, Bueno, después, eso sería la única variación Tiempo en apuntar 2,78 En otro dijimos 2,49 Bueno, acá tardarías un poquito más Bien, la dispersión es de 0,38 Acá no cambia, ¿ves? Eh, 0.36 en el de 130, en el, en el monotiro, por decirlo así, y en el autoloader 0.38. El DPM es de 2.264. Bueno, después, el resto de las características son las mismas. Acá les voy a mostrar, les voy a mostrar algunas imágenes para que lo, lo, lo vean, o lo conozcan, o lo recuerden, si ya lo habían visto alguna vez. Ahí está con la banderita de, de, de República Checa. La verdad, que la forma es la del típico mediano, salvo la torreta que tiene torreta de pesado, pero el chasis es de, de, de, de, de, de, de un checoslovaco, pero es de un TDP de acá a la China, ¿no? más o menos. Sí, la forma es. No, no, no me llama especialmente la atención, digamos. O sea, me parece un tanque. Un tanque más. Sí, me gusta eso, ese autoloader, me gusta esos dos proyectiles que te pegan 4.90 y después te guardas por 23 segundos. Cosa que si tenés la posibilidad de esconderte un poquitito, porque entre que disparás y disparás, pasaron 2 y 2, son 4 segundos, 5 segundos, antes que cerraste retícula más o menos, te, tal vez te comiste un tirito, pero después entre más o menos habrá una diferencia de 10 segundos, o 12 segundos más o menos, para que puedas volver a disparar la salva, entre que te escondiste, disparaste, saliste ya te comiste 5 segundos de los 23. Eh, te metiste, recargaste un poquito y ya estás de vuelta apuntando y saliendo es como que no, va a estar bastante bien me parece este cañón, pero bueno nada, son opiniones chicos, así que bueno ya saben, BZ55 será el pesado tier 10 de la esto según la, oh, me olvidé, perdón, perdón porque después me dice que no soy... Que soy malo por no decir en qué página estamos así que estamos en Daily Bounce bien Estamos aquí con la gente de Daily Bounce, eh, que ellos nos están informando justamente esto, ¿bien? Que supuestamente saldrá el BZ55 en la actualización 1.13.1, ¿ok? Así que bueno, amigos, los estaremos esperando para probarlo, seguramente vamos a sacar esa rama, que reprobarla, espero, eso espero, no se sé, va a mover, y seguramente, calculo, no sé, esto no es información, ni mucho menos, pero estimo que si sacan la rama de pesados, chicos, además sacarán... Algunos que otros pesados eh, Premiums también, supongo Tal vez más de uno, no lo sé, veremos eh, Dios dirá Bueno chicos, gracias por estar ahí Suscríbanse al canal, dejen ese like Y suscríbanse a mi canal secundario también Que ahí subo de todo, y la pasamos muy bien Nos morimos de la risa, les mando un beso gigante Gracias por todo, chau chau Hasta el próximo video